Yo la reunión, el día de hoy la meta es culminar con el con el tema de cinética química, está haciendo, bueno, un tema que en realidad es bastante interesante cuando ustedes lleguen a una asignatura que se llama físico-química, ustedes van a va a estar trabajando fuertemente con datos de química y yo que pues, quisiera, todo por mi doctorado en físicoquímica, eh, pues que ustedes fueran con unas buenas y sólidas bases a ese curso. Entonces, intentaré hacer lo posible para transmitirles todo el conocimiento que tenemos aquí eh, pendientes. Bien, entonces, regálenme un segundo y vamos a iniciar a compartir mi pantalla. Y vamos a cargar, que más adelante se lo compartiré. Y bueno, vamos, vamos a usar la primera mitad de la clase para, para hacer un pequeño resumen bastante breve de lo que hemos visto. Eh, Adicional a esto, pues ya, ya tengo, por allí ya tengo listo el taller de equilibrio químico. Se los estaré enviando el día de hoy para que lo trabajen el día de mañana. Son aproximadamente 20 preguntas que ustedes pueden repartir en grupos de, de dos personas y, pues, devolvernos en un archivo de, de Word, el cual, pues, ustedes van a estar ahí eh, bueno, resolviendo sus preguntas de química, perdón, de equilibrio químico. Y, pues, una vez bien ese, pues, le envío el, el de de cinética el, el taller de cinética y química pues entraría para el tercer corte pues bien entonces, un, un momentico voy a cargar un archivo de, Word, de Excel perdón. este archivo también se lo estaré compartiendo en, en breves instantes luego que termine la clase o quizá en el, en el intermedio a ver Simplemente se de cinética okay. Bueno, aquí no sería exceso de resumen. Voy a borrar todo, todo, para iniciar desde cero. Bueno, igual bueno, los, los otros ejercicios no estaban posibles. Okay, entonces como les dije, vamos a hacer un pequeño resumen bastante eh, breve de cinética química. En, bueno, cinética no enzimática, cinética de reacciones químicas de manera general. Y pues a eso le corresponde esta diapositiva. Esta diapositiva pues, también se la compartiré luego, si es que yo no lo he hecho. Tiene 39 si está, Bueno, yo la tengo formato PDF, se la puedo compartir ahí para que ustedes la puedan revisitar cuando ustedes quieran. Bien, entonces, cinética química, arrancamos con un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento de cinética química. Eh, básicamente la simétrica química, si ustedes recuerdan física, eh, la velocidad de una partícula, la velocidad, era medida como el diferencial del cambio en la posición versus el diferencial del tiempo. Como en las reacciones químicas no podemos tener un registro adecuado de la velocidad de las partículas, eh, pues este término es reemplazado por la concentración de las de la partícula en este caso pues, una partícula X sería la concentración de esa partícula X con respecto a, sería el diferencial de la partícula X con respecto al diferencial del tiempo. Entonces en una reacción química nosotros vamos a esperar que los reactivos que se están convirtiendo en productos, pues se vayan a consumir y que los productos pues, empiecen a aparecer. Hay varias, eh, varias cosas que afectan, Varios, eh, varios estados, varios factores que afectan la cinética de una reacción, la velocidad de una reacción. En ello está la concentración de reactivos cuando la reacción es de orden 1 en adelante. Eh, el estado físico de los reactivos, la temperatura, que tiene una, una influencia directa sobre la constante de proporcionalidad o la constante K de velocidad. Y el catalizador que lo que hace es disminuir la energía de activación. Eh, bueno, aquí lo que vamos a estar viendo es qué tan rápido le eh, una reacción alcanza el equilibrio. le aquí. Digamos, eh, este gráfico ya lo habíamos visto casi, eh, casi en, en las últimas cuatro clases que hemos tenido. En, es un gráfico donde podemos observar claramente eh, cómo una reacción procede del reactivo A al producto B. Entonces esta reacción química es todo esto que está ocurriendo, la a está bien donde pues, A empieza a desaparecer lo podemos notar en esta gráfica eh, descendiente una asíntota descendiente y B empieza a aparecer y lo podemos notar por esta gráfica como una asíntota, asíntota perdón, eh, ascendiente. en las reacciones químicas ah, bueno, el hecho de que utilicemos solamente los reactivos para determinar el, el, la cinética o la velocidad de una reacción química eh, tiene que ver que bueno porque al principio no hay nada de B, entonces es muy difícil mantener un registro de la velocidad de aparición de B. Eh, igual, esta expresión que ustedes ven aquí es la expresión general, como utilizan para determinar la velocidad de una reacción. Esto puede ser igualmente escrito o reemplazado por el diferencial eh, en la aparición del producto B sobre el, el tiempo. O sea, estas dos expresiones son totalmente equivalentes. Pero en cinética nosotros... Eh, pues como a, a principio en la reacción no hay B, pues nos queda mucho más fácil diseñar un experimento que mida la concentración de A en vez de B. Entonces, pues de esa manera, eh, la velocidad de una reacción, casi siempre en el experimento que ustedes vean, va a estar en función de la concentración de los reactivos y eh, vamos a tener este signo negativo que ustedes ven allí. Este signo, pues, me, me arroja mucha información me está diciendo que la concentración de la partícula o del reactivo está desapareciendo. Eh, en una expresión de velocidad general tenemos que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos dado que el coeficiente estequiométrico es una relación molar, o relación de moles entre pues, los, los elementos o los, las moléculas que están participando en una reacción química. Eh, pues bien, entonces eh, esto me quiere decir que A, se va, a va a desaparecer a una razón de A. Y por ende, yo debo dividir entre ese coeficiente estequiométrico como sobre A para pesar o sopesar la, la, la velocidad de desaparición. Lo mismo ocurre con B, lo mismo ocurriría con C y con D. Esto es, de manera general, una expresión de velocidad, de velocidad de una parte. De la desaparición de la bueno, velocidad de esta reacción en particular. Aquí tenemos una gráfica donde el pentóxido de nitrógeno se transforma en dióxido de nitrógeno más oxígeno. En esta reacción, lo que podemos observar es que pues, no hay una relación directa entre la velocidad en la cual está apareciendo el acerido, que es el, el dióxido de nitrógeno y hay una velocidad diferente a la cual está apareciendo el oxígeno, eh, no, hay una, una relación, no hay una relación, pero si nosotros eh, sopesamos esto, es decir, esta, esta velocidad, esta línea que usted ve aquí, ¿no? los datos los dividimos entre 4, o ¿no? multiplicamos por un cuarto, vamos a obtener que esa línea pues, se va a aparecer a otra línea, y pues si a este valor del pentóxido este de micrófono, como se los músicos. A esta relación de la de nitrógeno la multiplicamos por menos un medio, eh, pues vamos a tener entonces que la gráfica se va a hacer exactamente parecida a la gráfica gris. Ahora, estas son las expresiones de velocidad. existe una eh, equivalencia matemática, una relación matemática que me relaciona las concentraciones de los reactivos, en este caso una reacción tiene reactivo A y reactivo B, donde se mezclan para formar, digamos, C. Digamos, se mezclan para formar el producto C. Entonces, eh, nosotros podemos escribir una ley de velocidad, que es una ecuación matemática que expresa la velocidad de la reacción. La velocidad, en términos de las concentraciones de los reactivos, Reactivo A y B, y una constante de velocidad. Esa constante de velocidad, K sub R, que usted ven aquí, es eh, bastante importante porque para las reacciones de orden cero, me eh, determina la velocidad de una reacción. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, Estas letras que ustedes ven aquí, alfa y beta, son coeficientes de Perdón, son órdenes, órdenes parciales de reacción. La suma de alfa y beta. Si sí, sí, A ah, supongamos que vale 1 y B, B tan, perdón, vale 3, vale entonces yo diría: estoy en la capacidad de decir que esta reacción química es de orden 4. La suma de estos ordenes parciales vea el orden total de la reacción. Profe, y una pregunta antes que continúe: o sea, me surgió la duda ahora ¿Ya? respecto al orden de la reacción. Eh, para que sea cero, necesariamente alfa y beta tendrían que ser cero y cero, o esos órdenes también pueden llegar a ser, no sé, negativos, que de pronto no. uno diera tres y el otro menos tres y así diera cero. No, no pueden ser negativos, pero tampoco, bueno, bueno exactamente negativos no pueden ser, pero pueden ser no enteros, pueden ser fraccionales. Para que la reacción ah, sea okay. de cero, definitivamente alfa y beta tienen que ser igual a cero. Definitivamente pero no pueden ser negativos okay. pueden ser como lo vemos aquí en esta otra diapositiva, aquí la reacción, pues, que, que son bastante complicadas de encontrar sería eh, una reacción de orden medio, que es bastante difícil encontrar un, una reacción de ese tipo de orden eh, pues puede existir, yo la verdad es que no conozco así un ejemplo muy claro de una reacción de un orden fraccionario, pero bueno podemos encontrar el caso en este caso estábamos en un fundamento, bueno, no en un fundamento, estábamos en química, que es una introducción termodinámica, no nos vamos a enfocar en ese tipo de reacciones todas eh, extrañas. en donde los coeficientes de la, bueno, donde los órdenes parciales suman un número eh, no entero? Eh, hay que hacer este, esta aclaración porque he encontrado muchas veces que muchos estudiantes confunden los órdenes parciales con los coeficientes que no corresponden también tiene una reacción, ¿no? generalmente no son los mismos órdenes, coeficientes de temperatura este eh, Sigamos. Entonces pues vamos a ver ahora, ¿ya? Eh, básicamente aquí nos vamos a enfocar en este tipo de reacción. Eh, produce cualquier cosa, digamos que no. ¿sí? una reacción en donde tenemos un solo reactivo. Un solo reactivo. Eh, en este tipo de reacción donde tenemos un solo reactivo, pues la velocidad, de, la ley de velocidad, si voy a recortar acá la que va a ser igual a la constante de proporcionalidad o constante de velocidad. ¿ca? Multiplicado por eh, la concentración de ese reactivo elevado a ese orden parcial. Entonces, las reacciones de orden cero, obviamente, que no está escrito, estaba multiplicado por la concentración de A. a Ese orden parcial. Puede ser alfabeta, puede ser cualquier letra, vamos a colocar aquí X, para que ustedes no se, no, no se confundan con, con letras griegas, etc. Podemos que el orden de presencia sea X. Y si X es igual a 0, pues tendríamos que la concentración de A eh, está elevado a 0. Y ustedes saben que cualquier número elevado a 0, cualquiera, eh, es igual a 1. Entonces, al ser igual a 1, aquí en esta expresión total, desaparece totalmente. Entonces la velocidad es igual a la constante de velocidad. En este caso no importa si yo tengo un millón, eh, bueno, tengo el reactivo lo más concentrado posible en estado puro, eh, como yo quiera tenerlo, no importa en qué concentración lo tenga, lo puedo tener diluido lo más, lo más pequeño posible, no importa. Aquí la velocidad de la reacción va a ser igual a la constante en la reacción de orden cero. Esta reacción de orden 0 fue pues... Eh, si ustedes están trabajando en la industria y necesitan incrementar la velocidad de la reacción, obviamente, eh, incrementando la concentración o comprando reactivo más puro, no van a incrementar la velocidad. Tienen que modificar K. Y ustedes saben que K depende de la temperatura. Eh, entonces ya sabrán ustedes cómo podrían inferir para modificar la velocidad de una reacción. Velocidad o eficiencia. En este caso, este por que ustedes ven aquí abajo, es la ley de velocidad integrada. Eh, no creo que sea conveniente eh, perder mucho tiempo en, en la explicación de este integral, pero bueno, eh, asumo que ustedes están todavía en proceso de aprender a integrar, pero esto es básicamente, esta velocidad que ustedes ven aquí, es básicamente el diferencial de la concentración de A sobre el diferencial del tiempo, con el signo negativo, y esto es igual a la constante. Aquí tenemos una ecuación diferencial, eh, la cual podemos separar en variables, entonces tendríamos, eh, haciendo el tratamiento matemático, que la derivada de la concentración de A va a ser igual a menos la constante por la derivada del tiempo. Esta expresión matemática tiene su respectiva integral, derivada de, un, derivada de X, integral de DX, pues sería de X, entonces tenemos integral de DA, pues sería A, Integral de esta expresión que tenemos aquí, pues es menos K por tiempo, y a las integrales uno debe adicionarle una constante de integración, que para este caso es la concentración inicial del reactivo. Pues ahora bien, ahora tenemos una expresión matemática eh, que tiene una forma de la ecuación de la recta, en donde la concentración de A sería la, la variable dependiente, esto que tenemos aquí sería el intercepto, y aquí tendríamos la pendiente multiplicada por la variable independiente. Si ustedes recuerdan la ecuación de la recta, cuando vieron este en grado décimo en el colegio, eh, pues harán que una línea recta de este estilo puede ser expresada en función de esta ecuación matemática. que ustedes pueden Ahora, si ustedes hacen una relación directa, esta, const, esta pendiente es igual a menos la constante. Entonces, en una gráfica eh, donde realizamos la eh, respectiva análisis de los puntos de la concentración versus tiempo vamos a obtener que para los reactivos dado que estamos considerando nuevamente A produce B para los reactivos vamos a tener una línea recta con pendiente negativa este menos que está aquí me dice que es una pendiente negativa lo cual me dice que es una línea oblicua hacia la izquierda y si nosotros calculamos la pendiente en cualquier punto de esa línea recta pues vamos a tener que va a ser igual a menos la constante de velocidad entonces, a través de datos cinéticos, graficando concentración versus tiempo, yo puedo determinar la constante de velocidad para la reacción de cero. Por lo general, uno no sabe el orden de la reacción. O Bueno, si, si, si la reacción es desconocida, tú no vas a conocer, no vas a tener información del orden de la reacción. Entonces, te toca hacer experimentos eh, en donde grafiques la concentración versus el tiempo y así determinar el orden de la reacción. Entonces, si tú graficas concentración de tu reactivo desconocido versus el tiempo, eh, y obtienes una línea recta con pendiente negativa, pues tú puedes asegurar, asegurar que tu reacción es de orden cero. Pero si no lo es, están otros tipos de reacciones, reacciones de primer orden y reacciones de segundo orden. En las reacciones de primer orden, pues ya la, la constante de velocidad... Si sí va acompañada por, por, la, por la concentración de reactivo, dado que X, que le estamos llamando ahora el orden parcial, eh, que es igual al orden total, va a ser igual a 1, eh, entonces tendríamos que la concentración sería igual a 1, y esto es cualquier número elevado a 1, pues es cualquier número. Entonces ahora sí va integrado en la expresión, perdón, en la ley de velocidad para la reacción de primer orden. Eh, la límite integral de velocidad para expresiones de primer orden corresponde a, este término, a estos términos que ven acá. Eh, aquí, básicamente, después de hacer un tratamiento matemático, reemplazando deltas por diferenciales, vamos a obtener eh, una integral de este estilo de x sobre x, donde tenemos el diferencial arriba y la variable abajo. Estas integrales, por lo general, siempre van a ser igual a un logaritmo natural de x. Teniendo eso en cuenta, pues tenemos esta. Este ejemplo, este resultado, las reacciones de primer orden eh, as, asemejan, se asemejan a la ecuación de la línea recta, en donde aquí tenemos variable dependiente, eh, tenemos pendiente, tenemos eh, variable independiente y tenemos el intercepto. Nuevamente, eh, para una reacción de primer orden, si yo grafico la concentración, versus el tiempo, pues yo no puedo y, y preso de tiempo, si ustedes se dan cuenta, notan aquí que no hay una línea recta, no hay linealidad. Entonces yo puedo asegurar que por lo menos no es de orden 0. Es de orden 1, 2 o orden sucesivo. Pero ahora si yo grafico lo veremos de la concentración. es el tiempo, y, mi, y obtengo una línea recta con pendiente negativa, pues yo puedo decir que está pendiente menos la constante de velocidad, y puedo aseverar, asegurar que la reacción. el eh, tiempo de vida media es el tiempo que tarda la concentración inicial en, bueno, en que la concentración alcance la mitad de la concentración inicial eh, para la representación de, ordens, de primer orden este valor que está aquí ustedes simplemente toman la ecuación de velocidad esta expresión integrada y van a reemplazar la concentración inicial a su cero perdón van a reemplazar la concentración de A la van a reemplazar por un medio de la concentración inicial de solución Y si hacen eso, ahora esta T, ustedes la pueden llamar tiempo de vida media medio. T es un medio. Si hacen eso aquí, reemplazan valores aquí, van a llegar a la siguiente expresión. Tiempo de vida medio, igual, bueno, el mismo natural de dos sobre eh, Bueno, aquí hay una tabla de resumen, ya no se lo de donde están todos los tiempos de vida media. medio de la reacción. Sigamos ahora con reacciones de segundo orden, y aquí pararemos en el orden de la reacción. Ya lo que viene en adelante es como repetitivo. En las reacciones de segundo orden, ese orden parcial X, tenemos aquí que es la concentración de A, ese orden parcial X, X equivale a 2. Y ese orden parcial es el orden total, y por eso le puedo decir que es la reacción de segundo orden. Entonces tendríamos que la concentración de A iría al cuadrado. Bien, realizando el mismo tratamiento, todo el mismo tratamiento, tenemos que la ley integrada de velocidad es esta expresión que se asemeja a una ecuación de la línea recta. Bueno, si ustedes grafican concentración versus tiempo, no van a obtener linealidad, pero si grafican 1 sobre la concentración versus el tiempo, van a tener una gráfica con una pendiente positiva que es oblicua hacia la derecha, más, este sería el intercepto. Entonces, si usted calcula la pendiente de esta gráfica, pues va a ser igual a la constante de velocidad. Eh, pues bien, entonces ya hemos visto reacciones de orden 0, 1 y 2. Eh, lo que vamos a hacer ahora es un análisis dimensional aquí de manera rápida. Vamos a, ir a devolver una ecuación de orden 0. Resulta que la velocidad, recuerden que era diferencial de la concentración, supongamos que es x, sobre el diferencial del tiempo, eh, la velocidad es igual a esta expansión. Si yo divido por la, la, concentra la concentración, siempre está en unidades de molar o casi siempre nos de molar. El tiempo, pues podemos tenerlo en segundos, microsegundos, segundos, días, horas, años. Vamos a suponer que lo tenemos en, en segundos. Tenemos. Entonces, las unidades de la velocidad de una reacción van a ser molar sobre segundo. Entonces, para las reacciones de orden cero, eh, aquí no tenemos concentración, porque aquí no tenemos concentración, no tenemos nada. Entonces, las unidades de la constante deben ser por pues, las unidades de la, de la velocidad, molar por segundo a la menos uno. Bueno, esto que tenemos acá también lo podemos ver como ¿no? molar por segundo a la menos uno. ¿Sí? Para las reacciones de orden cero, la constante tiene estas unidades. Y ojo que si en un ejercicio me dan una constante de velocidad y no me dicen el orden de la reacción, pues puedo saber de cuál es el orden de la reacción. Vamos a realizar el mismo análisis dimensional para la reacción de primero. Resulta que ahora sí tenemos eh, la concentración de A. Entonces, eh, la constante, ¿qué unidades debe tener la constante para que al ser multiplicada por las unidades de A, o sea, molar? ¿Me debemos sobre segundo? Pues, obviamente, la constante debe tener unidades de 1 sobre segundo. ¿Por qué? Porque si yo la multiplico por la concentración de A, pues tendríamos molar sobre segundo. Entonces, para la reacción de primer orden, la constante tiene unidades de molar de 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, es exactamente la misma equivalente. Análisis dimensional. Reacciones de segundo orden. Bien, ahora aquí tenemos que la concentración está cuadrada. Entonces yo tendría, eh, por ejemplo, con respecto a la concentración, tendríamos molar cuadrado. ¿Con qué debo multiplicar molar cuadrado para que me dé molar sobre segundo? Pues obviamente las unidades de la constante, que son estas fuertes, deben ser, pues, 1 eh, sobre segundo por molar. ¿Por qué? Porque molar se cancela con este cuadrado y me quede de que de este molar sobre el segundo entonces para las reacciones de segundo orden las unidades son molar a la menos 1 por segundo a la menos 1 es okay, lo mismo, 1 sobre molar por segundo listo, entonces haciendo un análisis dimensional yo puedo también identificar el orden de la reacción eh, para reacciones de segundo orden, de orden pues, por encima de 2 hay unas expresiones ya, aquí ya por pues, tiempo de vida media, aquí una expresión general. Eh, aquí hay un, un resumen del método gráfico. Resulta que para las reacciones de orden cero, si yo gráfico concentración versus tiempo, tengo una línea recta con, con pendiente negativa. Si una reacción de orden cero, yo gráfico logaritmo natural de la concentración versus tiempo, miren que yo no tengo una línea recta, que no hay linealidad. Lo mismo si grafico 1 sobre A versus tiempo, tampoco hay linealidad. Entonces, al obtener este tipo de gráficos, yo puedo descartar que la reacción no, no es de primer orden, tampoco es de segundo orden. Y puedo asegurar que es de orden cero. Lo mismo ocurre para la reacción de primer orden. Gráfico concentración de A versus tiempo, no hay linealidad. Gráfico 1 sobre A versus tiempo, no hay linealidad. En, cuanto, en cambio, cuando grafico logaritmo natural de A versus tiempo, si hay linealidad con pendiente negativa acelerar que la reacción de orden 1. Reacciones de segundo orden, la misma cosa. Concentración de A, no hay linealidad. Concentración logaritmo natural, no hay linealidad. Pero cuando grafico el inverso de la concentración, si hay linealidad, con un pendiente positivo, entonces puedo decir que la reacción es de segundo orden. Ah. Sigamos, aquí creo que, bueno, aquí está la tabla de resumen que les comentaba. Esta, para cuando la reacción es de orden 0. La ley de velocidad, eh, ley de velocidad integrada, eh, constante, las unidades de la constante, lo tipo de gráfico, concentración versus... Para, para determinar qué tipo de gráfico que yo esperaría que fuera una línea recta. Entonces, si de orden cero, el gráfico de concentración versus tiempo, si es de primer orden, gráfico de este, este, este, y así sucesivamente. Y aquí están los tiempos de vida media para cada una de las... Del, de los de reacción aquí creo que hay un ejercicio punto eh, básico bueno, que está solucionado mayormente. me dicen que la velocidad inicial y las concentraciones para esta reacción típica, si han sido medidas tenemos eh, concentración eh, bueno, no, este no es este, este, es, el, este es el que está resolviendo este es el que necesita una gráfica para determinar el orden de reacción Bien, hay medidas experimentales de tiempo en la cual el monóxido de nitrógeno y el ozono se consumen, respecto con a tiempo, aquí está, el tiempo en microsegundos y concentración en, eh, bueno, aquí está en moléculas por 10, ¿no? moléculas sobre mililitros. Esto fácilmente nosotros podemos con, con, convertirlo a mol eh, por litro, que sería unidad de molar. Eh, moléculas con número a 4 convertimos en moles. En y centímetros eh, cúbicos, pues un mililitro. Pero bueno, eso no importa ahora. Eh, asumamos que la concentración puede ser expresada en moléculas sobre centímetros cúbicos. No siempre mola. Es eh, lo que, lo que Bien, entonces ahí están las gráficas. Eh, ¿Qué pasa con esto? Tiempo en subconcentración, tanto del monóxido como del ozono. Estos datos que ustedes ven aquí. Eh, yo los he transferido a una hoja de cálculo que aquí está el ejercicio uso, en donde, pues voy a hacer un pequeño zoom aquí estos son los datos originales estos que estoy señalando en pantalla son los datos originales del ejercicio vamos a retroceder aquí también 6 por 10 a la 8 6 por 10 a la 8 etcétera entonces el primer gráfico que yo puedo construir es un gráfico de concentración versus este gráfico, que estoy viendo aquí, tengo tiempo y tengo concentración, tanto el monóxido de nitrógeno, este gráfico de concentración versus tiempo, ¿Es una línea recta? Pues no. Lo mismo para el ozono. Para el ozono, pero esto, esto está aquí en tengo caso, para el ozono, aquí está concentración de ozono, yo puedo graficar lo mismo, concentración del ozono versus tiempo, y obtengo este tipo de gráfico. ¿Es una línea recta? Pues entonces si no es una línea para ninguno de los dos yo puedo descartar que es de orden cero para el monóxido y que es de orden cero para el sol. entonces ahí descarte eso ahora voy a proceder con graficar el logaritmo natural versus tiempo eh, bueno lo que hago aquí simplemente para los que no tienen experiencia con una hoja de cálculo es simplemente escribir igual escribir la función logaritmo natural y seleccionar la celda a la cual yo quiero calcular Bien, pues, escribo igual, escribo la función logaritmo natural, abro paréntesis y selecciono la celda a la cual yo quiero calcularle el logaritmo natural, que es esta celda, la C7. ¿Sí? O, o si yo quiero lo escribo acá como ustedes quieran. Cierro el paréntesis que abrí y doy Enter. Y ahí es simplemente para propagar esta, esta función. Os voy a borrar estos datos que están aquí. Si yo quiero propagar esta función que hice, o sea, si, si quieren lo pueden hacer manual, nuevamente igual, logaritmo natural, abren paréntesis, ahora de la celda C, C8, cierren paréntesis, pero si ustedes quieren simplemente toman la primera y propagan toda esa ecuación simplemente arrastrando para el final del los datos. Eh, bien, ahora voy a graficar el logaritmo natural de la concentración de monóxido de nitrógeno versus este tiempo, el tiempo de monóxido. Entonces, ahí obtuve una línea recta. Eh, lo mismo para la, el ozono, también obtuvo una línea recta. Y luego, esta otra serie de datos que ustedes ven aquí, es uno sobre la concentración de, de, del monóxido y uno sobre la concentración del de ozono. Eh, nuevamente, cuando realizo ese gráfico, pues notan que no es una línea recta, no es una línea recta y tampoco es una línea recta. Entonces, eh, de lo que hemos aprendido hoy, eh, podemos definir que la ecuación o la reacción entre el monóxido y el ozono es eh, del segundo, dado que, perdón, dado que lo que tenemos allá nos indica que la concentración, perdón, el orden parcial de monóxido de nitrógeno es 1, porque es de primer orden para el monóxido y también para el ozono, o 3 también es 1 entonces ahora es que la suma de los órdenes parciales eh, da el orden total de la reacción entonces 1 más 1 sorprendentemente es igual a 2 bien, entonces ahora voy a retroceder en el ejercicio 1 para explicarles algo sencillo resulta que nosotros estábamos determinando los órdenes de la reacción escribiendo la ecuación la ley de velocidad por ejemplo si en esta reacción A y B son reactivos, entonces debo determinar el orden parcial para A y para B. Entonces yo lo que hacía era escribir pues, la expresión de velocidad para cada una de ellas, y si yo quería determinar, bueno, el orden, eh, la, la ecuación de velocidad para A y de velocidad para esta reacción es eh, velocidad igual a la constante por la concentración de A elevado a la X, digamos, por la concentración de B, Disculpen que esto está lento elevado a y. Entonces no debería determinar tanto x como y. e inclusive la constante para poder escribir para la ley de velocidad. Bien, ahora si ustedes deciden determinar x, si determinar ese orden parcial de x, simplemente lo que deben hacer es seleccionar dos experimentos en los cuales la concentración de b permanezca invariante. Eh, yo aquí noto que en el experimento 1 la concentración debe aparecer un 0.1 y la concentración en el experimento 2 tenemos la misma concentración. Entonces, para determinar X yo voy a usar el experimento 1 y 2. Escribían la ley de velocidad, luego dividían una sobre la otra, cancelaban la concentración de la constante y podían determinar X. En este caso noten que yo no voy a hacer eso, simplemente voy a hacer un análisis de los datos que tengo aquí, un análisis. Un tanto precario, pero no peyorativo de los datos. Por ejemplo, al mantenerse la concentración de B constante en ¿qué le pasa a la concentración de A? Pues la concentración de A pasa de 0,2 a 0,4. Es decir, que la concentración de A se dobló, se duplicó. ¿Sí? Duplicamos la concentración de A. Y ahora vamos a ver qué le sucede a la velocidad. La velocidad pasa de 3.5 por 10 a la menos 3 a 7. Entonces, eh, la velocidad de A, perdón, la velocidad de la reacción, también fue duplicada. Entonces, existe una relación entre la concentración de A y la velocidad. Quiere decir que si yo triplico la concentración de A, pues la velocidad se va a triplicar. Si yo la cuadruplico, también se va a cuadruplicar. Entonces, según eso, existe una relación directa de A con la velocidad, lo cual no quiere decir que ese orden parcial de A debe ser igual a 1, dado que al duplicar la concentración de A también se duplica la velocidad, están relacionados directamente. Entonces, ya sin necesidad de realizar las operaciones la matemáticas, yo puedo definir que A tiene un orden parcial de a? Vamos a realizar el mismo análisis con respecto al reactivo B. Recuerden que para determinar ahora B, yo debo escoger dos experimentos donde la concentración de A permanezca invariante. Permítanme borrar Y ahora, en el experimento 2, en el experimento 3, la concentración de A permanece invariante. Veamos qué le pasa a la concentración de B. Pues pasamos de 0,1 a 0,4. Quiere decir que AB, la concentración de B, lo que hemos hecho es cuadruplicarla. ¿Sí? La cuadruplicamos. Vamos a ver qué le sucede a la velocidad. La velocidad pasa de 7 por diámetro menos 3 a 7 por diámetro menos 3. La velocidad permanece invariante. Es decir, que por mucho que yo suba B, o por mucho que yo disminuya B, la velocidad va a ser la misma. Eso, según las explicaciones que hemos recibido anteriormente. Quiere decir simplemente que B es de orden parcial es cero, siendo pues, que, que no hay cambio ahí, entonces si es de orden parcial es cero, pues bueno, que no hay cambio en la velocidad, con mucho cambio en el aditivo que yo haga, con concentración, concentración del reactivo que yo haga, no hay mucho cambio. O sea, la cuadruplicamos y la velocidad permanece constante. Quiere decir que el orden parcial de B es cero. Muy eh, pues bien, entonces para esta expresión, la constante de velocidad, la velocidad se iguala a la constante por concentración de agua. Eh, pues yo debo determinar la constante, no lo vamos a hacer. ustedes quieren saber cómo se determina la constante, regresen a un ejercicio de lo que hemos resuelto anteriormente. Y eh, ahí se le dará cuenta. Pero bueno, eh, no en todos los casos eso es tan trivial. O sea, aquí tenemos una ecuación un tanto más difícil, eh, porque tenemos aquí diferentes órdenes parciales, entonces, pues bueno, por, por lo menos con respecto al bromo, al bro 3, a este año, pues yo sí puedo notar lo siguiente, miren, eh, la concentración de bromo y la concentración de hidrógeno permanecen invariantes Yo aquí duplico la velocidad, perdón, la concentración, y la velocidad se duplica. Entonces esta reacción, por lo menos yo, yo puedo decir que es de orden 1. Con respecto al BRO3, que es de orden, orden parcial 1. Y así ustedes pueden sacar eh, datos de inferencia sin necesidad de escribir la ley de velocidad, perdón, más. el procedimiento que habíamos explicado anteriormente. Este si quieren ser rigurosamente matemáticos, pues sí hagan, pues. pero si pueden sacar aquí los valores, eh, simplemente observando la tendencia de los datos, mucho más rápido. Bueno, bueno, este no lo vamos a resolver. Este ejercicio no también ¿no? se lo voy a. Bueno, muy probablemente van a ser ejercicios de taller. Son 10 ejercicios. Todo eh, el tan corrido. Aquí hay. Pues dejemos esto por aquí ahora. Molecularidad. Disculpen, mirando. Disculpen que haya ido muy rápido, pero esto ya lo habíamos visto. Molecularidad eh, me habla de pues, que existen mecanismos de reacción. Me eh, y esos mecanismos de reacción tienen que ver básicamente con, las, eh, con un tipo de choques entre las moléculas que se denominan colisiones efectivas. Las colisiones efectivas son eh, choques entre moléculas que están orientadas y que tienen una energía que se llama energía de activación, A, que permite que el monóxido de nitrógeno. Choque con el ozono para formar dióxido de nitrógeno, o sea, se chocan en esta posición en particular, en esta orientación. Aquí el ozono le dona un oxígeno al óxido que lo convierte en dióxido y el ozono pues, se convierte en oxígeno. Esta colisión usted que ustedes ven acá abajo es la colisión que da origen a la reacción, ¿sí? A que ocurre esta reacción que ustedes ven acá. Sin embargo, cuando el monóxido choca con el ozono en esta orientación, aquí en esta orientación se produce un choque, una colisión inefectiva, ineficaz, y no. Esta colisión lo que hace es que los reactivos salen disparados en direcciones contrarias. Entonces, en una reacción química estamos ocurriendo colisiones de tipo inefectivo y colisiones de tipo efectivo. Resulta que no solamente dependen de la energía de activación. Valor 9.6 kilojoules mol, esta molécula viene viajando, si podemos calcular la energía de las moléculas, a esa velocidad, perdón, con bueno, esta energía cinética 9.6. Sin embargo, esta colisión no es efectiva. La colisión que da origen a la formación de los productos es eh, esta que usted ve, la colisión efectiva. Esta molécula, o esta este especie, la así, que usted ve aquí, porque no es ni siquiera una molécula, es un libre activo en un producto. Corresponde a un, eh, a un tipo de especie molecular que se denomina complejo activado. El complejo activado es, como ustedes ven aquí, el monóxido de nitrógeno, que es esto que ustedes ven aquí, unido con el ozono. Ese complejo activado también se conoce en el, libro, bueno, en el libro de mecanismos de reacción de química orgánica, también se conoce como estado de transición. Estado de transición. Y cumplen la escritura y no estoy incómodo. Se convierte en el estado de transición. El estado de transición es eh, un estado intermolecular. Eh, no es una molécula en el la cual la, la reacción puede proceder hacia la izquierda, o sea, regresarse hacia los reactivos, o puede proceder hacia la derecha, convertirse en un producto. Bien, entonces eh, la energía de activación es la energía, pues, que yo requiero para, la energía mínima que yo requiero para que se ponga una condición efectiva. Regresemos a un tanto. Bueno, resulta que no todas las reacciones ocurren en una sola etapa. Esto que ven aquí, esta reacción en una sola montañita, es una reacción en una sola etapa. Eh, cuando lleguen las mecánicas, les vale van a decir que es eh, tipo de mecanismo SN2, pero bueno, eso no es importante ahora. Eh, hay reacciones que no ocurren en una sola etapa, pasan por diferentes, que pasan por un intermediario, es decir, que estas esta moléculas no generalmente no van a interaccionar eh, entre ellas dos, sino que pues puede que se forme otra molécula por acá. Y, entonces, veamos ese ejemplo, es, el, es eh, esta reacción, dióxido de nitrógeno reacciona con el monóxido de carbono para formar el monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. Pues bien, aludiendo a lo que habíamos visto anteriormente, le puedo decir, bueno, bien, hay una colisión entre el CO y el dióxido que le permite que un oxígeno se, se pase para acá, pero muy, po muy pocas veces, muy pocas veces, eh, la, el átomo que tiene dos hidrógenos, ¿no? como, ¿no? como por ejemplo el dióxido de nitrógeno, ¿sí, no? muy pocas veces va a ser ese oxígeno. Tiene que ser una especie que tenga tres oxígenos para que lo sea. En este caso, esta reacción, voy, voy a intentar realizar una gráfica de perfil de energía. Aquí tenemos los reactivos, en este caso sería el NO2 más el CO. Sí. Si la reacción fuera una sola etapa, pues yo esperaría que esto tuviera una energía de activación que se mide desde este punto hasta el punto tope de la montaña y acá pues tendríamos, bueno, esto no necesariamente tiene que ser menor o sea, la gráfica pudo haber sido así, sin ningún problema pues bien, para esta reacción, si la reacción fuera en una sola etapa este sería el tipo de gráfico perfecto y aquí tenemos como eh, coordenada de reacción pero eh, a través de experimentos se han dado cuenta que la reacción no es de un solo orden, perdón, no es de una sola etapa, ocurre en varias etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La primera es que dos moléculas de dióxido de nitrógeno chocan una contra la otra, convirtiéndose en dióxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno. Y luego, en otra etapa de la reacción, en otro punto de la reacción, ese... El dióxido de nitrógeno le dona un oxígeno al monóxido y forma el dióxido de nitrógeno y adicional a eso forma dióxido de carbono. Si sumamos estas dos ecuaciones, la etapa 1 y la etapa 2, vamos a darnos cuenta que esto se cancela, que esto se cancela y que esto se cancela con esto. Tenemos acá y tenemos la reacción general. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos solamente la reacción general, pues yo digo que pues, una sola etapa, pero a través de experimentos nos damos cuenta que en realidad esta reacción ocurre de la siguiente manera. Aquí tenemos los reactivos, que sería el dióxido de nitrógeno, el dióxido, más el, el monóxido de CO. Bien, la energía de activación de la primera etapa. En esta etapa vamos a tener dos moléculas de. NO2 Ese sería mi complejo activado Ese complejo activado genera la formación de un intermediario Aquí en este baño va a estar el intermediario El, intermediario es el NO3 más pues el CO que está ahí pendiente El CO no le ha pasado nada Luego estos dos tienen que reaccionar Y se forma otra reacción Otro, otro intermediario que es Perdón, otro complejo activo que es el NO3, un con el CO. Bueno, cuando llega orgánica, por alguna razón los complejos activados se ejemplifican con ese símbolo que no sé. La verdad es que no siempre estuve y se me ocurrió preguntarle a mi de orgánica porque los complejos activados se indican con ese símbolo. Pues bien, aquí se formó ese complejo activo y acá pues vamos a tener el NO que se formó aquí y NO que se formó aquí más el CO 2 Entonces las reacciones que ocurren en dos etapas, pues le vamos a separar un perfil de energía de esta magnitud o de esta forma, de esta forma. Y estas reacciones en particular tienen un fuerte de botella. Que es por el momento la correlación de esta gráfica que tenemos aquí. el cuello de la botella es pues la etapa determinante de la reacción. ¿Qué es la etapa más difícil que se ve esa es la etapa que determina la velocidad de la reacción. pues vamos a mirar aquí en esta perfil el pseudo perfil que yo digo aquí cuál de las dos etapas más difícil que se dé sí bueno recuerden que esto es eh, hipotético la etapa 1, que es el choque de las dos moléculas de glucosa y tiene esta magnitud de energía. Esto que tenemos aquí, vamos a medirlo aquí, ¿sí? esa magnitud Y la etapa 2 tiene esta magnitud de energía de activación. ¿Cuál de las dos es más grande? Obviamente, la de la etapa 2. ¿Cuál de los dos procesos será mucho más difícil? Y en subir esta montañita o subir esta otra montañota. Obviamente subir esta otra montañota. Eso me quiere decir que esta etapa que tenemos aquí va a ser la etapa más lenta. ¿Sí? Y la primera etapa va a ser la etapa más rápida. La etapa más lenta es el fuego de botella y es la que me determina la velocidad de... Bien, ya para terminar este tema de cinética, para entrar psiquiátrica en cinética en cinemática. Existe una relación, recuerden que al principio de la clase yo les dije que la constante de velocidad tiene inferencia, o la temperatura tiene inferencia sobre la constante de velocidad. Eh, uno esperaría que a mayor temperatura, a mayor frecuencia, mayor velocidad, pero mayor constante de velocidad, pero no generalmente no, no funciona de ese estilo. Quien relacionó la temperatura con la constante velocidad fue Nicolás Arrhenius a través de esta ecuación. Ahora claro, que ustedes ven esta ecuación, pueden decir, ah, esa es la ecuación de Arrhenius. A-R-R-H-E-N-I-U-S, ah, Bien, esta ecuación que ustedes ven aquí está expresada de forma exponencial a través de arquilugos matemáticos no difíciles es decir, aplicando el logaritmo natural a la izquierda y el logaritmo natural a de la derecha, yo puedo llegar a esta expresión. Pero antes vamos a visitar nuevamente la ecuación de retos y darnos cuenta de qué son sus componentes. El primer componente corresponde a la constante de velocidad. El segundo componente corresponde a un factor de frecuencia. El energía de activación, la constante universal de los gases y la temperatura. Entonces, a través de la ecuación de Arrhenius, eh, sí podemos determinar que existe una relación directa entre la constante pero una relación no directa entre la constante y la temperatura. Llegamos a esta expresión, eh, podemos asemejarla a la ecuación de la línea recta eh, y vamos a resolver este ejercicio, bueno, que ya lo hicimos, pero eh, bueno, lo hicimos la clase pasada. El error que he cometido al resolver ese ejercicio. Es, fue que al graficar grafiquen las, eh, los datos que no eran simplemente lo que tengo que graficar es uno sobre la temperatura en X y lo valimos de la constante en un aceptar el eh, gráfico un gráfico de dispersión y tenemos ese gráfico que tiene pendiente negativa obviamente la pendiente es negativa porque la pendiente vale menos eh, la activación sobre R eh, agregan una línea de tendencia bueno, si ustedes quieren hacen que gráfico sea mucho hacen una regresión lineal agregan una línea de tendencia y eh, expresan la ecuación de esa línea de tendencia en el gráfico Ahí está entonces, esta ecuación que ustedes ven aquí es una ecuación de la recta similar a esta expresión que ustedes ven aquí entonces, menos 6.000 674,7 eh, va a ser igual a menos la energía de activación sobre la constante de lo que eh, 8.314 es la constante de lo que hace. lo multiplican por él, eh, le queda en un pulso, luego lo pasan a kilojoules y van a tener que la energía de activación es este valor que tenemos aquí: Esto seguimos avanzando. Ah, este deciso, bueno, lo mismo ejercicio 7, aunque no esté resuelto vamos a resolverlo tenemos, eh, me dice que determina la línea de activación y el factor de frecuencia esto no lo vamos a determinar solamente en de activación bueno, si quieren determinar el factor de frecuencia recuerden que el intercepto B va a ser igual al logaritmo natural del factor de frecuencia quiere decir que el factor de frecuencia va a ser igual a la exponencial del intercepto que yo obtenga de la ecuación de la línea recta. Entonces, simplemente de esa manera determina el tacto de frecuencia. Bien. En este decir, la tenemos fácil, la tenemos fácil porque, pues, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Nos dan temperatura, nos dan constante velocidad, o, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, y les voy a preguntar cuál es el orden de esta reacción, solamente mirando las unidades de la constante es 1 sobre molar por cero. Sea, ¿A qué corresponde el orden de esta reacción? Abro preguntas aquí antes de entrar en la pausa. A ver quién responde. Sí, ya lo dije, que estoy en un cuarto que no tiene absolutamente nada, y por eso hay una reverberación bueno, la pregunta es. es esta. Solamente mirando las unidades de la constante, ¿a qué orden de reacción corresponde? Vamos a ver si por aquí estuvieron pendientes. Muy bien, corresponde a una reacción de orden 2. Eh, ¿Por qué? Porque, miren, son molar a la menos 1 segundo a la reacción, Voy a regresar rápidamente a la tablita de resultados. Eh, Las reacciones de segundo orden tienen eh, como unidades de la constante molar de la menos 1 por pues, segundo orden. Es sencillo. entonces para este ejercicio que sí requiere graficación, eh, bien, lo que voy a hacer es trasladar estos datos a una hoja de cálculo. Estoy en la hoja de cálculo, están estos datos: 195. Hora, ¿no? Lo que tengo que hacer es simplemente aquí calcular pues, lo que me dicen. Por un lado tengo que graficar 1 sobre t, entonces aquí voy a escribir 1 sobre t sobre temperatura. Esto va a ser igual a 1 dividido entre B5. Como les dije, si quiero propagar los datos, simplemente el doble clic se propaga, si no escriben. Bueno, aquí vamos a escribir esto es 1 sobre t n en que el, es en la menos 1 y por el otro lado vamos a graficar el logaritmo natural de la constante bueno, en las unidades que sean y para hacer eso vamos a abrir igual logaritmo natural que es la función de Excel abro paréntesis selecciono C5 que es la constante cierro paréntesis doy enter y al final lo que hago es propagar los datos luego tengo que graficar estos datos parejas eh, de datos uno sobre T y logaritmo natural de T. Voy a insertar eh, este el, el, el gráfico de impresión con puntos. Voy a cerrar esto para acá. Yo tengo ahí el gráfico de impresión con puntos, que se me puso encima de los datos. Vamos a moverlo acá abajo. Bien, tiene una pendiente negativa, por lo que noto, o Son sea, una línea oblicua hacia la izquierda. Eh, si ustedes quieren, pues simplemente aquí editan, editan las... Que con el tercero, como el para que sea un poco mejor, editarle el eje para por si quieren, si no, no hay problema. Vamos a darle clic derecho a ¿vale? cualquier punto del gráfico, clic derecho y le vamos a, ver, a agregar línea de tendencia. Se me abre este menú, está bien. se me abre clic derecho agregar línea de tendencia, se me abre este menú, dejo un lineal y muestro la ecuación en el gráfico. tengo la ecuación. Cierro esto aquí. Igualmente eh, para determinar un eje de activación, eh, lo más fácil es simplemente tomar este valor, por la frontera de es Entonces, la energía de activación va a ser igual a, lo que, que a menos sobre en R. Entonces, ese menos por este menos que tenemos aquí, vamos a tener que la energía de activación va a ser igual a 1435.7, 1435.7, por la constante de los gases, que es 8.314, 1 sobre el mol Kelvin, pero ese Kelvin se cancela con Kelvin de la temperatura, de 1 sobre Kelvin. Entonces la constante, perdón, la energía de dióxido ¿sí? es igual a ese cálculo matemático. No tengo calculadora conmigo aquí. La presencia, bueno, vamos a ver si podemos aquí hacer cálculo. Bueno, les, les, les queda de tarea para que lo hagan. Lo voy a dejar la ecuación. Y simplemente lo que hacen es multiplicar este valor por 8.314, y eso les queda en luz. Y 11.33, exactamente una hora, y estamos. Eh, Aportas de entrada en cinética enzimática. A ver. Bueno, 11.9 kilojoules. Aquí la energía de activación a es 11,9 kilojoules por mol. Bien. Catálisis. Eh, lo que le un catalizador es, eh, antes de entrar en la pausa, un catalizador es una sustancia, es un ente, es un, un medio que permite que las colisiones, recuerden, normalmente las colisiones, que permite, o que lo que hace es que la mayoría de las colisiones, de las colisiones pasan de ser inefectivas a ser efectivas. ¿Cómo? pues eh, de alguna manera, bien sea orientando las moléculas, bien sea generando una especie de, de potencial alrededor de las moléculas, haciendo que las colisiones que se den sean efectivas. Si las colisiones que se dan son efectivas, obviamente tendrían un punto de energía y la negación se da de manera más fácil. Entonces un catalizador lo que hace, entre otras cosas, es eh, General, general, aquí tenemos una reacción de, en una sola etapa, en donde la reacción en azul, la que ustedes ven aquí, es una reacción sin catalizador, no hay catalizador. Entonces la energía que tienen que adquirir la, las moléculas para llegar al estado de transición es una energía considerable. En cambio que la presencia de un catalizador, que puede ser una, otra sustancia química, que puede ser un... Una, una auxilia porosa, que puede ser cualquier sustancia que permita que las colisiones sean más efectivas, lo que hace es bajar esa energía de activación y obtenemos aquí eh, una reacción cuya energía de activación o cuya energía mínima es menor. Eso hace que la reacción sea mucho más rápida. Características de los catalizadores es que no se consume. Un catalizador no se consume. No se consume. Ah, sí, aquí está. Un no se consume. Quiere decir que la cantidad de catalizador que coloca al inicio debe ser la misma cantidad que está al final. Dado que el catalizador no participa directamente en la reacción química, un actor. Secundario, pero que propicia las condiciones efectivas, digámoslo así como una selectiva de las reacciones químicas. Este punto que ustedes ven, usted ven aquí, que no existen catalizadores negativos, pues sí, la verdad es que no, no cabe en el, dentro del concepto de catálisis un catalizador negativo. Lo que sí podemos hablar es de una sustancia, pero ya esto en cinética enzimática que se llaman inhibidores. Un inhibidor. Es una sustancia porque afecta la cinética de una reacción. Pero bueno, en cinética química pura no existen catalizadores. ¿no? En cinética enzimática sí existen inhibidores que hacen competencia con, bueno, con una reacción. Eh, dependiendo del estado del catalizador, tenemos catalización homogénea, catalización heterogénea y catalización enzimática, que fue el tema que quedó pendiente la semana pasada. Este tema lo vimos, vimos que son unas enzimas que reaccionan con sustratos, se forman como una enzima-sustrato y tenemos pues, enzima producto eh, Habíamos llegado a una expresión, y eh, yo les dije que quisieran ir a los modelos matemáticos, o sea, que llegaran de esta expresión en amarillo a esta expresión que tenemos aquí. Eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a realizar una pequeña pausa. 11.30, 11.40... A las 11.50 nos vemos nuevamente para allá adelante este tipo de gráficos bastante interesantes, y el gráfico de Line River Book. Y eficiencia catalítica, ejercicios, inhibición exotáctica. Ya. Entonces nos vemos exactamente en. el no, A las 11.50, a los 12 minutos para liberar la mente. Entonces, 11.50 nos vemos nuevamente acá. Si ustedes prefieren, les dejo. Algunas diapositivas de esta, se las dejo aquí pendientes. Además, bueno, voy a hacer lo siguiente: descartar, voy, voy a copiar esta ecuación en amarillo. Esto en amarillo, voy a pegar acá. Para que ustedes, mientras estamos en la pausa, intenten, bueno, además de ir a tomar agua, a refrescarse un poco, intenten llegar de esta expresión. Hay una expresión que está abajo. B sub cero es 1 sobre o sea, el B. 0 lo pueden reemplazar por no hay ningún Entonces les dejo esta gráfica aquí y ya nos vemos en 1, vemos ¿Qué, ¿Me escuchan? Yo no sé qué pasó, como que se desconectó esto. ¿Están por allí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces estábamos en la disyuntiva de entrar, o de, bueno, de llegar de la ecuación de Michaelis-Menten, para cinética enzimática, de esta expresión a esta otra expresión. Vamos a intentar revisarlo por acá, de manera rápida, porque si sí tengo cinética en semántica. Muy pues bien. No, no tengo un gráfico de esos. Pero bien, vamos a intentar llegar de... Eso, dibujar. Vamos aquí. Velocidad inicial, sub 0 bueno, que también puede ser P es igual a la pendiente, bueno, perdón, a Vmax, max, a colocarlo acá arriba, velocidad máxima, dividido, reglamos esto aquí, entre K eh, sub M, que es la constante myca is, K sub M más La concentración de sustrato. Bien, entonces lo primero que voy a hacer para llegar de esta forma a esta otra forma es, pues, obviamente, invertir toda la expresión. Multiplicar a la izquierda por menos, pues, elevar a la izquierda a la menos 1 y elevar a la derecha a la menos 1. Toda esta expresión vamos a elevar a la menos 1 y la de la derecha también. Entonces si invertimos esta expresión, la invertimos a la izquierda también debemos invertirla a la derecha. Entonces a la izquierda vamos a tener 1 sobre P sub 0, pues ya tiene esta forma, va a ser igual. Y ahora separamos. Eh, con, constante de X más concentración de sustrato. La verdad es que no era tan concentración de sustrato sobre el Imax, velocidad máxima. Ahora simplemente lo que hacemos aquí es eh, una fracción, hacemos propiedad la distributiva la fracción. Entonces, por un lado, tenemos eh, concentración de sustrato. Entonces, si lo invento acá, debo a invertir acá en la derecha. Ah, es que el Bmax va multiplicado por concentración de sustrato. Ustedes disculparán, es que aquí Bmax va multiplicado por la concentración de sustrato. Entonces aquí esto debe multiplicar por la concentración de sustrato. Ahora, como les diga, aplicamos propiedad eh, distributiva. Entonces, en la izquierda vamos a tener constante de Michaelis K M, dividido entre VMAX, Disculpen, aquí es un poco. Dividido entre VMAX, Eh, voy a hacer esto, este sustrato que está aquí yo lo voy a separar afuera de esta expresión como 1 sobre concentración de sustrato más eh, propiedad distributiva a la derecha tenemos concentración de sustrato uh, sobre Vmax, eh, velocidad máxima por concentración de sustrato pues ahora en que se cancela la concentración de sustrato y al final tenemos esta expresión vamos a buscar el color morado aquí tenemos esta expresión 1 sobre la velocidad de la reacción o velocidad inicial si ustedes quieran llamarlo va a ser igual a caso m que es constante de Michaelis, eh, dividido entre Vmax, bueno, esto vamos a hacer la misma relación, dividido entre Vmax, velocidad máxima, por 1 sobre la concentración de sustrato, más 1 sobre Vmax haciéndoles a ver que este Vmax este Vmax son los mismos bien esta expresión que ustedes ven aquí es exactamente o se asemeja directamente a eh, la ecuación de la línea recta donde pues tenemos que eh, que 1 sobre la velocidad va a ser igual a Km sobre el Vmax sobre el por uno sobre la concentración del sobre. también en un gráfico bueno, siendo una cinética enzimática tipo Michaelis como por ejemplo una reacción de este tipo eh, yo puedo linealizar esta expresión básicamente al graficar uno sobre la velocidad de la reacción versus 1 sobre la concentración de sustrato. La pendiente me va a arrojar la constante, el valor de la constante de Michaelis sobre VMAX, y el intercepto me va a arrojar sobre VMAX. Eh, por tal razón, si yo gráfico 1 sobre la velocidad, versus 1 sobre la concentración de sustrato, me es fácil determinar la constante de Michaelis. Pues yo les dije al principio que no le parara mucha atención, simplemente que era una, era, que era acá... K2 más K-1 sobre K1. Bueno, no importa ahora, pero ustedes tienen ahí la demostración de cómo llegamos de la constante Michaelis a este tipo de expresión. Eh, es básicamente, o me habla básicamente de la afinidad que tiene el sustrato por el sitio activo en la enzima. La afinidad que existe, existe entre la enzima y el sustrato. Qué tan afín son, o sea, qué tan fácil es que la enzima encuentre, bueno, qué tan fácil es que el sustrato encuentre la enzima, se unan y pues se generen la, los productos. Ese es el valor de la constante de Quiere decir, bueno, bien, en una reacción, supongamos, puede ser otra, otra, otra gráfica aquí encima de esta. Vamos a dibujarla con, con otro color. En otra reacción, otra cinética enzimática diferente. Supongamos. Pongamos que sea de este estilo. Pongamos que sea esta cinética en cinética. Perdón. Bueno, con otro tipo de velocidad máxima. Una gráfica donde la velocidad máxima sea superior. Bueno, supongamos que sea mucho más afín. Así, supongamos una gráfica de este estilo. Eh, aquí la... la la gráfica me quiere decir que la reacción procede muy rápido, o sea, a medida que con muy poca cantidad de sustrato, la reacción empieza a proceder de manera rápida. Si yo identifico el valor de, qué, de K sub m, de la constante de Michaelis, va a ser un valor pequeño. Entonces, entre más pequeño el valor de la constante de Michaelis, entre más pequeño sea, más afinidad hay de la enzima la afinidad, entonces, de la enzima, bueno, en este caso es del sustrato, por la enzima. Entre más pequeño es el valor de la constante de Michaelis Supongamos otra reacción, eh, voy a borrar el azul, bueno, vamos a escribirla en rojo, eh, una reacción destectiva, en donde la velocidad, eh, a medida que voy aumentando la concentración de sustrato, pues, eh, la velocidad empieza a ser lenta, ¿no? la velocidad de la reacción, que es la gráfica de usted que L es X. La reacción empieza a ser lenta. Supongamos que yo quiero determinar caso M para esta reacción roja. Debo, para determinar caso M, simplemente debo determinar la velocidad máxima. Esta aquí, velocidad máxima, Vmax. Debo sacarle la mitad a la velocidad máxima. La, la mitad sería por aquí. Y ese punto, si yo lo extrapo hacia abajo, pues este sería caso M es mucho más grande para esta reacción que para la reacción más. Afín. Entonces, si K sub m la constante de valor, si K sub m, la de Michaelis es grande, tiene una magnitud significativa, quiere decir que la enzima y el sustrato son poco, poco afines, hay una poca afinidad afinidad entre el sustrato por encontrar la enzima lo que sucede en una reacción pues, eh, una reacción de tipo enzimática más o menos, más o menos será lo siguiente, porque ustedes ten, tienen una concentración de enzima por ahí en este caso en, el, en esta reacción que ustedes ven aquí la maltosa, que es un disacárido eh, bueno, la enzima se llama una, es una hidrolasa que lo que hace es romper la maltosa en eh, glucosa, entonces eh, el, el, el sustrato rojo que ustedes ven allí, perdón, negro, sustrato negro, va a entrar a interaccionar con la enzima aquí en este punto, este sería mi sitio activo, el sitio de unión de la enzima, que más o menos correspondería a esta estructura que tenemos acá Entra en ese sitio activo, la enzima lo que hace es hidrolizar ese disacárido y formar dos monosacáridos, dos moléculas de glucosa. Entonces eso es lo que ocurre en una reacción enzimática. El sustrato, si tiene una alta afinidad por, por ese sitio activo, si es fácil que lo encuentre, si no tiene restricciones en llegar, eh, si es rápido ese traslado del sustrato a ese sitio activo, pues vamos a tener un la constante de Michaelis, un valor numérico de la constante de Michaelis más pequeño. Mientras que, bueno, esto, sí. Mientras que en otro tipo de reacción, pues, suponemos que esto ya no sea maltosa sino sea otra sustancia, eh, y haya obstrucción del sitio activo, haya muchas moléculas que interaccionan con el sustrato antes, eso hace que el, el traslado o la ubicación del sustrato en el sitio activo sea lento sea poco, eh, poco eh, sea, sea, no sea tan rápido, sea, tenga restricciones, eh, y hace que ese tránsito del sustrato al sitio activo de la enzima sea eh, obstaculizado. Esa obst obstaculización del sustrato para llegar al sitio activo de la enzima, lo que hace, lo que hace es eh, que da constante de Michaelis sea bastante grande. O sea, el valor de la constante de Michaelis me está diciendo entonces, bueno, dependiendo de la magnitud de la constante de Michaelis, yo puedo decir si la reacción eh, procede con bastante afinidad o con poca afinidad. Bueno, eso es lo que me, de eso es lo que me habla el valor de la constante de Michaelis. Y bueno, y experimentalmente es, bueno, eh, eh, es fundamental determinarlo para una reacción enzimática. ¿Se borró? No. Entonces, en cinética enzimática, cuando uno reporta información de velocidades de reacción, por lo general va acompañado con el valor de la constante de Michaelis. Pues bien, nos desviamos un poco del tema, pero eh, queríamos llegar a esta definición, o a esta expresión de la constante, pero de... de relación lineal que existe entre la velocidad de la reacción y eh, uno sobre la concentración de sustrato. Ese tipo de gráficos se llama gráfico de line weaver bull y realizarlos o graficar ese tipo me sirve para determinar caso M. Ese caso M rojo que ustedes ven allí es fundamental determinarlo para una reacción enzimática. Bien, además de eso... Yo a una enzima le puedo calcular la eficiencia de, de su catálisis. La catálisis, eh, bueno, creo que hecho no lo han visto todavía, el metabolismo es eh, esa reacción, esta reacción. Lo que hace esta enzima, la enzima rosada o roja que ustedes ven ahí, es catalizar la conversión de sustrato en producto. ¿Sí? Es una catálisis enzimática. Estamos convirtiendo un sustrato en producto. Entonces una deficiencia enzimática... Eh, tiene varias, uh, varios componentes. Uno es el número de recambio enzimático, que básicamente me habla pues, de la cantidad de sustrato que es la enzima es capaz de convertir en un determinado tiempo. Bueno, en un determinado tiempo no, en exactamente un segundo, a la velocidad máxima de la enzima. Si ahora yo divido la, ese número de recambio enzimático, entre la constante de Michaelis, que me habla de la afinidad, ahí yo puedo determinar la eficiencia catalítica. La eficiencia catalítica, entonces, eh, si, tenemos número de recambio enzimático alto, si tenemos un número de recambio enzimático alto, quiere decir que la enzima convierte mucho sustrato en producto a una velocidad máxima en un tiempo, o sea, convierte muchísimo sustrato en producto, y tengo una constante de Michaelis, en caso, m, baja, que recuerden que entre más baja la constante de Michaelis, más afín es la enzima por el sustrato, entonces voy a tener una eficiencia catalítica alta. ¿Por qué? Porque Kcat que es eh, K, sea de, K de número de recambio enzimático es alto, y la constante Michaelis es baja. Eso me hace que esta relación entre la constante, perdón, número de recambio enzimático y constante Michaelis sea de eficiencia alta. En cambio, bueno, haciendo aquí la reciprocidad, si yo tengo oh, un número de recambio enzimático bajo, quiere decir que la velocidad de la enzima es baja, ¿sí? Baja la velocidad. Quiere decir que convierte poco sustrato sustratos producto en un segundo, y obtengo por otro lado que la constante Michaelis es alta, perdón, sí, es alta, es decir, que la enzima por el sustrato tiene poca afinidad, ¿no? Pues me voy a encontrar entonces con que Kcat es bajo y K-M es alto. Al realizar esta relación matemática vamos a tener una poca eficiencia, una eficiencia baja. Entonces yo puedo clasificar las enzimas por eficiencia catalítica simplemente calculando este tipo de, eh, bueno, este de cálculos matemáticos. Antes de entrar a inhibidores vamos a realizar o resolver un ejercicio aquí bastante sencillo me dice que uh, no sé cuál de los dos uh, para el primero dice la hidrólisis del N-glutaril-L-fenilalanina para nitranilida o GPNA eh, para formar para nitranilida y N-glutaril-L-fenilalanina está catalizada por la enzima quimotripsina la enzima cataliza la conversión de esta molécula de esta molécula en para y en el de en fenilalanina. Bajo determinadas condiciones, obviamente, son enzimas que funcionan en organismos vivos y el pH es fundamental. Entonces, si yo quiero eh, cambiar la función de una enzima, pues, obviamente, cambio el pH y también la temperatura. Entonces, estos son dos factores que afectan la catalización enzimática: pH y temperatura. Puede ser pregunta de examen. Se han obtenido los siguientes datos cinéctricos. Entonces tenemos la concentración de la n el de la nida para neutralidad y la velocidad de la reacción. Me dice, me dice que calcule gráficamente los valores de la velocidad máxima y de la constante de la para esta reacción. Adicional a eso me dice que calcule el valor de recambio enzimático, el k sabiendo que la concentración de la enzima, bueno, en total es este valor que está aquí, y me pregunta, ¿cuántas moléculas de GFNA puedo utilizar la glimotriz en la cárcel? Pues todo esto se puede resolver, no hay ningún problema. Estos datos que ustedes ven aquí, los voy a trasladar a Excel, en la hoja de cálculo, vamos aquí a la edificio número 8, tenemos concentración del n glutamil, perdón, del C n glutamil, l fenilalanina migalanina para nitroamilida, resulta de la benzina. Entonces, haciendo relación con los gráficos de Line-Wilbert, yo lo que debo graficar es 1 sobre la velocidad de s 1 sobre la concentración de sustrato. Entonces vamos a hacer por aquí 1 sobre concentración de G de Obviamente va a estar en molar a la menos 1. Bueno, ahí está 1 por 10 a la menos 4. Este valor está aquí. Bueno, para realizar mucho mejor los cálculos, esto lo vamos a expresar por 10 a la menos 4. En Excel, por si no lo sabían, si yo quiero expresar algo para notación notación científica, simplemente escribo 2,5 y menos 4. Pero voy enter y ahí está 2.5 por 10 a la menos 4. Entonces voy hacer lo mismo con todos los números. 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, 10 por 10 a la menos 4, a la menos 3. 15 por 10 a la menos 4, sería 1.5 por 10 a la menos 3 y ya le voy a quitar este, porque ya no es simplemente para que todo esté en molar, tenemos ahí molaridad. Esta molaridad del Gpna va a ser eh, a la menos 1. Sí. Eh, pues bien, pero esto, sí, bueno, vamos a hacer el inverso del Gpna, entonces vamos a ver, con los mismos colores, para que no nos confundamos. ¿Qué pasó? Fondo es blanco. Ya, vamos a centrar esto acá perdón, un texto en blanco y un fondo en morado sí. bien, entonces vamos a calcular el inverso y va a ser igual a 1 sobre la concentración de GPMA, que es esta celda, la D6 y clic allí, doy Enter y ya está activo pues, el inverso voy a centrar los datos Simplemente probado esta información arrastrando hacia abajo y ahí está. Ahí está. Por otro lado voy a graficar eh, uno sobre la velocidad. Tenemos velocidad, entonces va a ser uno sobre velocidad. Las unidades van a ser entonces, bueno, aquí hay un pequeño problema. Y es que esto está en micromolar por minuto micromolar por minutos. Um, vamos a expresar esto en micromolar. Entonces, eh, si no sabemos cómo hacer ese cambio a buscar de molar a micromolar. Aquí el SANGUL me dice cómo convertir de molar a micromolar. La respuesta es eh, si yo tengo un molar, en micromolar es 10.000 entonces, si yo tengo 2.5 por 10 a la menos 4, si yo tengo aquí 2.5 por 10 a la menos 4, entonces sería 0.2. Vamos a mirar este número, número. Vamos a apuntar aquí las cifras Sería ese número 0,00025. Vamos a colocar 0.000 entre 0,25. Esto es micromolar es eh, 250. Entonces, si me quiero expresar esto en micromolar, perdón, no en micro, en mili, ya, aquí, en mili. Nuevamente, de molar a milimolar. Entonces tengo 0,0025 molar, 0,0025 molar, molar, lo vamos a convertir en milimolar, es 0,25 conocemos de... bueno, por aquí la concentración de GPNA, tenemos por aquí. Tenemos aquí, la información. No va a estar en molar, sino en milimolar, dado que la velocidad también está en milimolar. Entonces, por eso es que voy a unificar unidades. Entonces, esto es simplemente tomar la concentración en molar y multiplicarla por mil dado que eso me da la ordenada de milimolar. Igual bueno, a esto, multiplicado por mil Pero como hay 5, que fue el número que obtuvimos voy a propagar la información, y ahí tenemos eso, por comodidad, podemos aumentar aquí el número de cifras significativas, centro de información, y ya esta es la misma concentración, pero expresada de molar en milimolar entonces, bien, nuevamente, borro esto que tenemos acá. Y el resultado sería milimolar a la menos 1. Entonces, eh, invertir la concentración de Gpna en milimolar es simplemente que de 1, ¿no? dividido entre, pues, la concentración que tenemos acá, 4 por no menos 0. Propago la información, eh, formato el número, que Comento el número de cifras significativas. Comento el otro poquito. Y la velocidad, pues ahora sí, la velocidad, las unidades van a ser entonces minutos. Estos valores, pues las unidades serán a revés: minutos sobre el milimolar. Pues bien, entonces esto va a ser igual a uno sobre la velocidad. Tenemos aquí esto. Propago la información doble clic y ahora ya tengo 1 sobre que milimolar eh, versus uno sobre la velocidad de mínima por de minutos. Selecciono una pareja de datos, me voy a insertar, porque voy, estoy, estoy buscando, estoy buscando que los datos eh, me generen una línea recta, eh, a partir del intercepto voy a tener que, caso M sobre D-MAX, y a partir de, perdón, de la pendiente va a tener caso M sobre D-MAX, y a partir del intercepto va a tener D-MAX. Ya está. Insertar eh, datos de la inspección con puntos, Ahí tengo un gráfico que se me meto encima de la información. Vamos a bajarlo. vamos a bajar un poquito. Bueno, si yo quiero aquí colocar la información, puedo hacer entonces uno sobre eh, concentración de G, GPNA en, en, en milimolar, Milimolar. Versus uno sobre. Velocidad de la reacción, cuando las unidades son esas, no es necesario que no cambie acá. Listo, ahí está la gráfica. Y ahora lo que voy a hacer es agregar una línea de tendencia. Voy a regresar al PowerPoint. Los gráficos de la Union Book tienen una pendiente positiva, o sea, tienen esta forma, oblicua hacia la derecha. Me doy cuenta que estos puntos, eh, si lo trazo una línea entre ellos, pues eh, una línea oblicua hacia la derecha. Voy a agregar una línea de tendencia que es simplemente linealizar estos datos. Regresamos a hacer una regresión lineal simple. Eh, bueno, en Excel la función es simplemente seleccionar cualquier punto, le das clic derecho y agregas una línea de tendencia. Y nuevamente ahí la dibuja, en ese color, vamos a cambiar el color. Que no sea azul, sino negra. La línea de tendencia son los dos puntos. Y al final voy a decir que me muestre el gráfico, la ecuación en el gráfico. Activo eso, me está la ecuación en el gráfico. Vamos a aumentarle aquí el zoom eh, a 32. Entonces, este gráfico que ustedes ven aquí, lo voy a editarle un momentito. Bueno, ahí está, no, no se mueve a menos. Bien. Bien. Eh, pues, por la, la, los colores que tengo esto sería B esto sería X el, eh, la pendiente y esto sería el intercepto el menos, ahí está voy a trasladar estos datos a, a acá para este programa para trabajar un tanto mejor entonces, eh, la información que tengo aquí es 1 sobre el B, 1 sobre el B, es igual a 0,1005, 0,1005, eh, 1 sobre la concentración de sustrato, más. 0,0705. 0,0705. Recuerden que este BIMAX, que voy a señalar aquí en amarillo, este BIMAX es este mismo BIMAX. Entonces, si, yo, si el ejercicio si me pregunta, perdón, ¿qué me está preguntando el ejercicio? Me está preguntando efectivamente por eh, calcular el dato de BIMAX y la constante y Gráficamente, entonces Gráficamente, ya he determinado la ecuación de la recta y gráficamente. Con esos valores voy a determinar Vmax eh, y voy a determinar el caso Entonces, primero que todo, lo, lo que primero podemos determinar es Vmax. Entonces, Vmax lo determinamos de la siguiente forma: la velocidad máxima la determinamos de la siguiente forma. Este número que está aquí es inverso: es decir, 1 sobre velocidad máxima es igual a 0,0705. Eh, bueno, que entonces la velocidad máxima b-max va a ser igual a 1 eso pasa a multiplicar para acá y este número pasa a dividir acá 0,0705 oh, no tengo calculadora si alguien me colabora, si ¿sí? no vamos a echarle aquí rapidito igual a 1 sobre 0,14 14.1844. 14.1844. Recuerden que las unidades de velocidad en las cuales estamos trabajando son mil sobre minutos. Bien, entonces ya determinamos BIMAX, ya podemos dar respuesta al a la partida del primer inciso BIMAX, ahí está determinado. Ahora vamos a determinar la constante de Maika X, entonces, recuerden que eso que está en amarillo es el mismo valor y ya lo hemos determinado por acá. Se me el cursor. Se me el cursor. Paso aquí. Ahora sí. Bien. recuerden que este Bimax es el mismo valor tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces lo que está ahora en verde es la constante multiplicada por Bimax. Vamos a escribir por acá. Aquí vamos a determinar el caso M, constante de Michaelis. Entonces, la constante de Michaelis, que es el caso M, sobre la velocidad máxima, según los datos numéricos de la linealización de los datos, es el 0,1005. Por ende, el caso M es Dimax por ese valor. Entonces, el caso M, la constante de Michaelis. Es eh, 0,1005 multiplicado por VIMAX. Entonces, eh, perdón, eh, que esto aquí está bien lento. Entonces, tenemos 0,1005 eh, multiplicado por VIMAX, este 14, este 14,1844. Pues bien, entonces... Eh, pues sí, lo que eso no vamos a multiplicar por eso, entonces, acá en Excel. Igual a esto, por 0,1005. 1.4255. Entonces, la constante de Michaelis equivale a 1.4255. Las unidades de la constante de Michael son unidades de concentración. Recuerden que por aquí, este tipo de gráfico, podemos ver que la constante de Michael está en concentración de sustrato. Quiere decir que las unidades de Michaelis deben ser entonces milimolar. Ahí está, constante de Michaelis y milimolar. Vamos a ver qué más podemos calcular. Bueno, ya resolvimos la partida del punto. Ahí está Hemos calculado Vmax y K super. Ahora bien, ahora me dice que determine el valor del número de recambio enzimático, sabiendo que la concentración de la enzima es 3.8 por menos 6 Entonces ese número de recambio enzimático, que se llama K del catalizador, de la enzima catalizadora que es igual a la siguiente expresión, vamos a recordarlo, en deficiencia enzimática, la constante de catalización, o Kcat, es igual a B, velocidad máxima sobre la concentración total de la enzima. Esto va a ser igual a Vmax sobre la concentración total de la enzima. La concentración total de la enzima es dada aquí en el segundo punto. Dice que la concentración de la enzima es de 3.8 por 6 molar. Entonces, la concentración de la enzima total es eh, 3.8 3.8 por 10 a la menos 6 molar pero recuerden que la velocidad máxima está en eh, milimolar entonces la enzima también debe estar en milimolar lo que hacemos es sabemos que un milimolar perdón, bueno, que 1 por 10 a la menos 3 milimolar es un molar. Es esto por mil, básicamente. Entonces, 3.8 por mil a menos 3 sería la concentración de 3,8 por 10 a la menos 3 milimolar. Bien, entonces, la constante de catalización K-CAT, perdón, que esto está lento, K-CAT va a ser igual a Vmax que máxima que es. 14.1844 14 milimolar por minuto, por minuto. dividido entre la, concentración, entre la concentración total de la enzima, que es 3.8 por 10 menos 3. Tendremos aquí 3.8 por 10 a la menos 3 eh, milimolar. Se cancela el milimolar con eh, milimolar y esto me queda en K-CAT, queda en unidades de 1 sobre menos. Ahora viendo, a ver si lo Entonces, le rechazo es 1844, entre 3.8 y menos 3. Y voy a utilizar el 0. Igual. Igual. Esto entre 3.8 y menos 3. 3.8 y menos 3. 3732.7661. Entonces, la eficiencia, la, el número de recambio enzimático es 3732,7361 eh, por 1 sobre el minuto. Este es el número de recambio enzimático. Pero la pregunta es, bueno, el número real lo podemos dejar en esa unidad, pero la próxima pregunta requiere que el número realisemático esté en segundo. Entonces, eh, simplemente lo que hacemos es saber que un minuto, un minuto tiene exactamente 60 segundos. Entonces este valor dividido entre 60, la relación es igual a este valor dividido entre 60, dado que no tengo calculado aquí, 62.21 62.21, 22, 23. El eh, segundo a la menos. Bien, entonces ahí tengo el KCAT, el, el número de cambio enzimático, el cual me habla o me dice que este enzima quimotripsina, que esta enzima quimotripsina es capaz de convertir aproximadamente 62 moléculas de LNG en la parte para la Unión. Tiene que en la parte cada segundo. Cada segundo está convirtiendo aproximadamente 62 moléculas de estas en 62 pues, de estas y 62 de estas. De esa manera operan las enzimas Si yo no deseo, puedo determinar la eficiencia catalítica. Simplemente lo que tendría que hacer es tomar ese número de reacción y ver con la constante de Macha eh, eh, que calculamos acá arriba y ahí calculamos la eficiencia. En el siguiente esto pues después se nos comparte, existen enzimas diferentes concentraciones. Esto está acá, la velocidad, la concentración de la enzima Ustedes deben calcular eh, cada M y Bimax y aquí se van a dar cuenta de el cambio del caso M y el cambio de BIMAX a medida que la concentración de la enzima aumenta. Antes de culminar el tema, vamos a hablar un poco de inhibición enzimática, para los interesados en bioquímica, en la el... en el... en el... El inhibidor, el inhibidor, que es esa molécula amarilla que usted no me voy a extender mucho, en la cual el inhibidor eh, se parece, tiene la forma del sustrato y es capaz de interactuar con ese símbolo. ¿Sí? Lo que va a hacer es disminuir la eficiencia o la afinidad de enzima con el sustrato. Eso es lo que hace el, el inhibidor competitivo. O sea, hace que en el inhibidor competitivo, caso M, eh, disminuya en la inhibición competitiva. En la inhibición no competitiva, pues obviamente el, el inhibidor no tiene la forma del sustrato, no puede entrar en ese sitio. Lo que hace es unirse la enzima por otro lado. Según la enzima, este sitio se llama sitio alostérico. Alostérico. Según la enzima, por otro lado. Lo que hace, pues, es eh, modificar el sitio activo y el sustrato no puede entrar, lo no bloquea. Eh, entonces, ese bloqueo lo que hace es que la velocidad de la enzima disminuya, la velocidad máxima de la enzima disminuye, pero la constante Michaelis es la misma. En inhibición no competitiva o inhibición alostérica, el caso M la constante Michaelis permanece igual. Eh, vamos a hablar antes de terminar eh, la velocidad máxima. Entonces, en Vmax, Vmax para la inhibición competitiva es igual. Y Vmax para la inhibición alostérica o inhibición no competitiva es menor. Miren que este valor que está aquí corresponde a velocidad máxima y este valor que está aquí correspondería a la velocidad máxima. Entonces, para la inhibición competitiva, eh, no competitiva, como el sitio de acción de la enzima está bloqueado, la velocidad máxima de compresión de la enzima o de eficiencia de la enzima va a ser menor. Mientras que en la inhibición competitiva, el sitio activo es pues, no va a estar preparado, pero si aumento la concentración del sustrato, pues, obviamente en algún momento el inhibidor va a salir y va a entrar en el sustrato original, el sustrato nativo. Entonces ahí eso no afecta a la velocidad máxima, no afecta a la velocidad máxima para la inhibición competitiva. Mientras que para la no competitiva sí afecta. Mientras que para la inhibición competitiva la constante de Michaelis se va a aumentar, mientras que para la inhibición no competitiva la constante de los gráficos de algún Burke para mirar la dirección competitiva y la dirección no competitiva son estos dos. Estos dos que notan aquí, no están aquí. ¿Profesor? ¿Dígame? Eh, profesor, no se lo entiende muy bien. Ya, eh, dejamos allí por hoy, eh, voy a dejar de ir